La tertulia de hoy, hoy venimos a hablar sobre novela romántica adulta, lo que se conoce como rap ¿no? en, en el mundillo. Y bueno, pues lo que se trata un poco es de conocer el mono de mano de estos autores que tenemos aquí en la mesa y por supuesto de todo el público que estáis. Evidentemente invitados a intervenir. Un poco cuáles son las claves de este género, porque está viviendo ahora pues, un momento de auge y, y cuáles un poco pues las diferentes tendencias que se detectan en, en la novela romántica adulta. Y para hacerlo tenemos la mesa a cuatro autoras y un autor. Va a hacer un poco de moderadora Yolanda León y luego pues tenemos a Margarita, tenemos a Lucinda Grey, tenemos a Samilin. Aquí tenemos a Javier García, que además hoy presenta un libro, ¿no? ¿Qué se llama? Historias desde la almohada. Eso, Historias desde la almohada. Y bueno, aquí tenéis una muestra de sus libros, por si luego queréis un poco echarles un vistazo, etc. Y bueno, pues la idea es eso, tratar de pasar un buen rato hablando sobre novela ra y eh, pues salir todos de aquí con un poquito más de conocimiento... Este Os pido, por favor, que la recibamos con un fuerte buenas, buenas tardes a todos. Bueno, yo pensaba presentaros, pero ya lo ha hecho aquí José Luis, con lo cual ya no hace falta. Y bueno, la idea que tenía en un principio era lanzaros una, una pregunta abierta a, a los cuatro, de por qué habéis elegido el, el género de romántica para escribir y sobre todo a, a Javier, ¿no? Porque se choca mucho ver a un hombre eh, escribiendo eh, un género que se considera tan encasillado para, para las mujeres. Entonces, voy a empezar por ti. Bueno, buenas tardes. Eh, primero pedir disculpas por el retraso. Y nada, yo en, en esto de la romántica, yo soy nuevo, la verdad, yo no me dedico a escribir romántica. De hecho, lo que, yo lo que hago son relatos. Eh, mis relatos, eh, llevo un año escribiéndolos para concursos y eso. Nunca antes me había dado por la romántica. Y la verdad, pues he tenido un poquito de suerte en este, en este asunto, en este género de literatura. Porque en lo que va de año... Me he presentado a varios concursos y he sido finalista en varios de ellos. Entonces, para mí escribir romántica, yo nunca me lo había planteado. Yo soy más de, de novela negra, de, de terror, cosas de esas. Pero bueno, me plantearon eh, la primera vez que me plantearon escribir romántica, adulta. ¿TRA? RA, es lo que es? Eh, me dijeron romántica adulta. Vale, pues el primer relato que escribí de REA... Eran dos ancianitos. Yo, que tipo, romántica adulta, pues no sé, género romántico, pero no sabía que tenía, ese, tenía que tener ese tono, esa chispa de, de erotismo. Entonces, una vez ya me lo explicaron, pues ya me puse a escribir en el, con, esa, con esa chispa. Y la verdad me costó mucho, me costó mucho porque a hablar sin tapujos de sexo a mí no... no me, me cuesta demasiado. Entonces mi estilo a la hora de escribir romántica, adulta, erótica, es más estilo tirándolo a, a lo poético. Pero bueno, es, durante este año eh, he de decir que he conocido a gente a numerosas autoras, he, me he empapado más de literatura romántica y he de decir que es un género que está, está en auge. Aquí en España últimamente está, está en auge, este, esta temática. Y bueno, eso que... Me he, me encuentro a gusto, me gusto escribiendo romántica y por el momento no voy a cambiar, voy a seguir con esto. Bueno, buenas tardes. Yo empecé a escribir romántica realmente creo desde el principio. Mi, primer, mi primera novela es romántica adulta paranormal. Eh, es un género que yo creo que nos hace soñar a todos es meternos en un mundo y cosas que no gustarían que nos pasaran y cosas que no, porque hay de las dos cosas, en romántica te puedes encontrar tanto amor como desamor, pero hay situaciones pues, que tienen, como decía Javier, esa chispa, lo que nos hace a todos llegar a soñar. Da igual que sea paranormal, que sea histórica, que sea relatos, creo que es... La chispa de entrar en un mundo que nos hace desconectar de la del mundo habitual a lo que es soñar. Soñar, la romántica nos hace soñar en muchas cosas. Llegar a muchos puntos. Entonces yo me metí, realmente me metieron, porque yo empecé a escribir y mi marido me obligó a mandar el manuscrito. <risa> bueno, pero es que a mí, a mí se le he olvidado decir que lo que ella escribe de romántica es vamos, lo que está gustando ahora alto voltaje <risa> no. eh, ese es de niña buena relativo, ah. relativo yo relativo, no relativo. no tengo una razón no tengo un motivo, simplemente me gustan las telenovelas sudamericanas a mí me encantan también últimamente las españolas que están saliendo eh, el secreto del puente viejo a mí me chifla, pues ese es el estilo de libro que a mí me gusta escribir como me, yo escribo lo que me gusta ver. Entonces, me gusta verlo y decidí un día eh, escribir una historia. Conocí a un editor, me dijo que le mandara la, el manuscrito. Y claro, me contestó eh, eh, a finales de diciembre. Y claro, yo pegaba bote, yo ya no quiero nada por él, y yo me van a publicar la novela y yo ya estaba súper contenta. Entonces, claro, ahí empezó mi trayectoria en el 2009, por ahí. Y el, la primera novela es Romántica Romántica, esa no, no está aquí que se llama Lediana con Amor, y ya después pues, me iba soltando un poquito más a medida que iba conociendo a, a gente como Sami Va o sea, a como a ver un poco. Y claro, ya tú le vas poniendo un poquito de erotismo, va llamando a la cosa por su nombre, y al final pues, te queda muy a gusto cuando es una, una historia erótica. Entonces, claro, yo esa, esa es mi razón, es mi motivo. Tengo una película en la cabeza y siento la necesidad de plasmarla en papel que a la gente la lee y le gusta pues yo la más contenta la verdad es que no le gusta pues yo lo siento yo hubiera querido que le gustara entonces ya creo que le voy a dar la palabra a la editora que está aquí que nos va a hablar un poquito también de por qué edita novelas románticas bueno pues yo la verdad sí soy editora y pues edito novelas románticas porque me gusta. como a ella me gustaban las me gustan las novelas de televisión todo tipo de novelas siempre me ha gustado y pues por lo mismo pues me decidí, porque buscaba novela, novelas nuevas de nuevos escritores para poder seguir disfrutando. Y por eso monté la editorial, pues para poder disfrutar de la novela romántica. Que es lo que, como dicen ellos, ahora está en auge y le gusta a la gente bastante. Y de ahí surgió pues la editorial, en realidad de la novela romántica. Y bueno, pues... Y no sé qué te lo agradecemos No sé te lo agradece. Gracias. Eh, bueno, aquí como he visto, por pues otras, dentro de la novela romántica, tiene la riqueza de que puede abarcar cualquier subgénero, desde sobrenatural, como en el caso de Sami, histórica, Lucinda se dedica de, de sobre de, de, de, de todo a novela histórica, aunque algo más comentado por ahí de una novela contemporánea. Yo eh, es que los míos son muchos relatos. Entonces sí, sí. tampoco te puedo. Bueno, Aguanto te van a dar un proyecto de, uh -huh. de romántica. Cuando termine la niña de <risas> sí. ¿Qué opináis del, del tema de, de la sola de, de Porque cada vez que se hace una, una encuesta, en, bueno, hasta ahora se venía haciendo una encuesta de qué es lo que lee la gente, parece como que nadie quería decir ni reconocer que leía romántica. Y de repente nos hemos encontrado con este boom: es lo más vendido, superventas, eh, parece que ahora todo el mundo ha dado por esto. Qué pensáis, es un fenómeno pasajero, es algo que viene, de, que va a durar solamente ahora, que viene de antes, creéis que va a tener continuidad, ¿qué opináis? ¿Quién empieza? Las 50 son bastante. Vale. Aquí tenemos la pregunta que Javier abierto se la sabe. los me los he leído porque sobre todo se hablaba que eran de BDSM algo sé de BDSM y la verdad el fenómeno Grey yo creo que todo el mundo ha leído Erótica de siempre, lo que pasa es que es un tema tabú no sé, parece la gente se avergüenza de lo que lee. leas lo que leas es cultura A ver, es leer yo ahora estoy rehabilitando una biblioteca y lleva 20 años cerrada y leas lo que leas, escultura. Entonces, si yo me pongo a hablar de las 50 sombras de Rey, la lia de vale, pues entonces... no, eh. <risa> Digamos que la historia de amor es en tal de El amor todo lo puede, eh, no es BDM, eh se puede llorar viendo más sobre malos tratos porque no está realmente metida en las normas del BDSM Yo esto, he escrito una novela ahora, que sale en, en diciembre está la preventa, que está descubriendo un nuevo mundo y está basada en la vida real de Domina elaine es una domina real y está con todas las bases con cartas reales de sumisos y esclavos para que se vea la diferencia es una novela que está escrita desde hace 12 años, aproximadamente, la escribí, la autopubliqué. Se puede decir que, le, que originalmente es mi primera novela, lo que pasa es que estuvo autopublicada, ahora se ha reeditado y sale con ediciones sortidas. ¿Por qué se ha reeditado? Porque empezaron a haber accidentes con el BDSM, siguiendo los parámetros de Grey empezaron a haber esos accidentes, cuando no lo son. Yo escribo en Canarias 3.0, en la parte de sex, en la erótica, sobre todo artículos de BDSM, menos este mes que he puesto un tocino, un relato censurado de, de la novela, intentando que la gente vea a la gente que participa en el BDSM como personas normales, porque es lo que son. Porque todos tenemos nuestros gustos en erótica, lo que pasa es que es lo de siempre, tenemos un tabú que cierra ahí, una mentalidad que nos cierra, nos han educado para estar tan cerrados que no, no nos atrevemos, porque igual decimos, es que leo erótica y te pueden soltar cualquier barbaridad, no la voy a soltar porque estamos grabándonos, entonces mejor no la suelto. Entonces, es eso, yo leo erótica. A mí me gusta la novela erótica y las novelas que son biográficas. Y soy lectora compulsiva, yo me leo cinco libros a la semana, de 300 páginas. Y no es que me sobre el tiempo, yo soy madre de tres niñas. Pero lo que más leo es erótica. Lo que más es eso. Que la gente se avergüenza, los... Entonces cuando te preguntan dicen, yo no, no, no yo, no, yo no. O no leo, o leo, no sé. La más normal es no leo, que yo creo que es peor que decir leo erótica. Yeah a, a ¿Tú qué opinas del fenómeno Grey? ¿Crees que esto va a ser algo ni puntual ni o que se seguirá ni manteniendo? Yo no me los he leído. Yo La verdad es que no me los he leído. Me he leído otro erótico pero de una autora española, no, que, que ¿no? mucha gente se lo está leyendo ahora, que es el de Nega. Uh -huh. eh, Yo tengo que decir que yo no leo erótica, no es un género que a mí me entusiasme, pero yo me leí el libro en un día. <risa> el libro, de México. vamos, yo no sé si el de será igual. es un, no sé, es una lectura que te absorbe, que es verdad que te afecta a los sentidos, bueno, a los sentidos, yo creo que mi marido estaba contento con el libro. <risa> <risa> <risa> <risa> vamos a ser sinceros, sincero. El libro, la verdad, eh, la novela gótica, yo no la he leído, pero la que me he leído... Tengo que reconocer que te pone contenta. Si todas te ponen igual, pues mira, yo aplaudo la novela erótica porque habrá gente que, que se entusiasme con ella y el que te un floremilla, pues lo mismo se lo quita. Entonces, ¿el fenómeno Grey? Pues sinceramente yo le estoy muy agradecida al fenómeno Grey. ¿Por qué? Pues porque ha abierto... Eh, un tabú, ha quitado, bueno, ha quitado, no, había un tabú con el tema de las novelas románticas en todos sus subgéneros, ¿vale? Era como si te diera vergüenza que te viera leyendo una novela romántica, como por ejemplo la portada de Julie Garth, que era la del tío descansado la mujer arrebatada y en plan de... ¡Qué y vergüenza eso, que estoy comentando! es un tema que quiero comentaros también. Entonces, claro, eso como que se ha difuminado un poquillo con el, con el tema de Grey, tal vez por la publicidad tan... tan bestial que ha tenido también, más que por la calidad del libro, es por la publicidad que ha tenido. Eh, la gente ahora va, se lo y punto, si te gusta lo que me estoy diciendo bien, pues, pues, pues lo que yo me estoy ella. Como el que lee novelas de terror, el que lee novelas policías, o el que lee cualquier otra cosa, cualquier otro estilo literario. Entonces, yo es que no puedo decir nada malo. Del libro en sí no puedo hacer una crítica, porque yo no me lo he leído. Eh, cuando me lo lea, opinaré. Eh, ¿que lo que dice Sami de malos tratos? Pues no sé, yo la gente que se lo ha leído ninguna me ha referido a eso. Pero a lo mejor, pues sí. Pero no... De la gente que lo ha leído, pues nadie me ha dicho que sea un libro en tema de malos tratos. El, el que yo me he leído no lo es. Porque todo lo que se ha consentido... Y después, por pues hasta ahí podíamos llegar también, que te, pues, que te prohibiera lo que te guste. Entonces ya no tengo nada más que decir porque yo me enrollo. <ríe> Empieza bien, me empiezo a mezclar temas. Y esa es mi opinión del fenómeno de, Que yo, de verdad, ojalá, más editoriales apostaran tanto por alguna novela con como la campaña publicitaria tan bestial que le han hecho para cualquier tipo de novela romántica o de otro género. Porque la verdad es que hay gente que está en su casa que a lo mejor no se anima a leer, la vecina le ha dicho que mira que el libro, lo mismo que he opinado yo de hacer el de Mega. Y va y se lo compra y si le gusta sigue leyendo otra cosa o ya pues empieza, no sé, empieza a leer algo que le había costado trabajo, pues empieza a leer, yo conozco gente que sale yo una novelas romántica, que no leía. Y ha seguido leyendo, ha ah, ido buscando autoras que le llenaran y ha seguido leyendo y a lo mejor se lee 5, 10, 15 o 20 libros al mes. O con que te lea uno es bastante pero por lo menos lee. Entonces, pues, le doy la palabra. María <risa> sí. Bueno, yo considero que realmente es un libro que habla de un tema que no conoce realmente. Y suele pasar, eh, coges un tema, lo lees por encima y escribes. como lo, lo ves la romántica? Lo considero... Bastante bueno. Como novela que tocan con el DSM, considero que se tendría que haber informado un poco más. Y lo que veo es eso, muchísima publicidad. Muy buena publicidad que ha hecho que este libro, pues, salga. como ha salido Realmente, con una buena publicidad, cualquier libro vende. Realmente, eso es lo que considero. Una cosa es, hay muy buenos escritores. Considero que eh, los escritores son lo mejor. Pero, realmente, si no tienes a alguien detrás que te ayude a venderlo, que para eso están las editoriales, entonces, eh, el escritor se queda ahí. Y las personas a las que les gusta leer, no, lo, no llegan a conocer a los escritores. Eso es lo que ha tenido Grey. Muy buena publicidad, considero y se tendría que haber informado un poquito más, igualmente, del tema del BBC. ¿Como romántico? Sí, tiene una historia muy bonita. Pero pasa también con Crebúsculo, tiene una historia muy bonita, pero si te pones a hablar de vampiros, Realmente, no se ha informado realmente lo que es un vampiro, la persona que lo ha escrito. ¿Cómo será? ¿Cómo se lo ha imaginado? ¿Lo ha hecho? También, pero bueno, yo es que considero que si quieres escribir de un tema, primero te has informado un poquito. O sea, de poquito no informar. Yo las personas que conozco veo que se informan de lo que escribe. Ya, pero por ejemplo, en el tema de crepúsculo, yo aquí me han gustado, porque me todos los libros. piense eh, que le da otra... No sé, otro enfoque. otro enfoque a lo que es un gato. No? Entonces, claro, te puede gustar más, te puede gustar menos, depende de si te gusta mucho ese género. Pero bueno, es otra forma de que no como algo tenebroso, sino te como algo. No sé, yo es que no que como algo tenebroso. Sí, no sé. No, no. sé, <risa> <risa> yo no. Pero eso. Sigamos ya que hemos tocado el tema, el tema editorial eh, vosotras que tenéis eh, trabajos publicados ¿me podéis contar un poquito vuestras vicisitudes hasta haber visto vuestros libros en papel ¿qué os habéis encontrado en el mundo editorial muchas puertas cerradas ¿cómo lo veis? bueno, bueno eh, yo hasta la fecha llevo tres editoriales diferentes con pues una he repetido porque me ha ido muy bien eh, con la primera no estoy del todo muy muy contenta por la falta de información y por la oscuridad porque hay veces que tú no necesitas tanto como que te abonen lo que te corresponde, sino como que te digan cómo va el libro porque verdaderamente y más es la primera novela, es lo que tú necesitas Entonces yo por eso no estoy contenta con la primera editorial, que no lo voy a decir por supuesto ¿Cuál es? Pero vamos, no, me ha pedido más manuscrito y he decidido no darse eh, ¿Con la segunda editorial? Bien, la distribución fue buena cumplió las condiciones del contrato y cuando me pidió renovar, pues le dije que no, porque quería intentarlo con otra editorial. Yo he tenido un poco de suerte, lo tengo que reconocer porque es suerte. Yo he... terminaba un manuscrito y lo mandaba y a lo mejor se lo mandaba a tres editoriales y uno me decía que sí. Me coincidió con uno que lo mandé a dos, las dos me dijeron que sí, entonces me quedé con la primera. Y ha, ha habido veces que tú has mandado un manuscrito, te han dicho que no, que después lo he presentado a un concurso y mira qué bien, he ganado el concurso, Me han dicho que a lo mejor no estaba bien, pero yo he ganado un concurso con, ese, con esa novela. Entonces, claro, la editorial, no es la editorial en sí, es la persona que tiene hacer la editorial. Si, si se ha leído el libro, si le gusta lo que se está leyendo, si tú la, cayó bien, si no la has caído bien, si no le has caído bien, si están recomendados, si no están recomendado y claro ahí... yo ya lo digo, yo con la primera no, no escapé bien con las dos siguientes sí y ahora estoy con una cuarta que ya es más importante y la verdad que estoy... estoy muy agradecida del trato que me están dando porque son ellos los que me han llamado son los que me han propuesto una cosa la he hecho, les ha gustado y la van a sacar de la verdad que yo estoy contenta Entonces me estás comentando que has escrito algo porque ellos te lo han... Porque me lo han pedido Sí, entonces claro, que ya me lo dijeron, me pegué un tute, lo terminé, no lo pude revisar en condiciones, pero la historia estaba bien. Estaba bien no, Eso es algo que me, por ejemplo, hablabas antes de Megan, es algo que ella me comentó con esta última trilogía que está teniendo tanto éxito, que le, que le pasó, le, le pidieron una, una editorial bastante muy importante con la que estaba, fue la que le pidió a la carta que escribiera esa... Esa, esa, esa trilogía. Sí, sí, ya. lo no, que es algo que en, en romántica se encuentra bastante, que la propia editorial es la que te pide lo que tienes que escribir. Bueno, lo que tienes que escribir no. no. Bueno, no. te dicen más o menos si te... serías sí. capaz de escribir algo de, bueno, de... de... Yo lo que le mandé fue de mi, de mi estilo sí. histórica. Ya sí es cierto que con la última novela le estaba metiendo más un poquito más de erotismo. Ya con esto me extraño un poquito. Y entonces me han propuesto algo que no estoy yo acostumbrada, pero vamos, lo estoy intentando. Cuando la termine veré si me gusta el resultado o que no es lo mío, sinceramente. Pero bueno, habrá que acercarse y Vale, ¿Has probado también alguna vez la autopublicación o has tenido la suerte de tener siempre yo He probado la autopublicación, la novela. La verdad que bueno La de Secreto Marido, que era, es de Regencia, es la otra pareja de Dulce Arpía. Eh, se puede decir que es la es la mala de esa pareja. Eh, lo que pasa es que es de temática homosexual. Yo no he querido escribir un libro ni homosexual ni heterosexual. Simplemente se me vinieron los personajes y yo lo he escrito como si tratara de un chico y una chica, dos chicos. ¿sí? Su misma historia. Entonces, claro, pues te encuentras un poquillo más las puertas cerradas, porque es un público más específico. Yo sinceramente publico este y una vez que, que publico este estuve contenta. La verdad, y ahora pues se sigue vendiendo, la también lo, lo tengo también en Amazon. Tal vez, tal vez por el secretismo allí, porque tú te lo compras y nadie se lo pues se está vendiendo. Y yo estoy contenta con el libro. Vamos, no. Es algo que yo quise hacer, que me salió, no me lo quisieron publicar, bueno, pues me lo publico yo. esa es un, un antojo que yo tengo. Y pues no me ha costado dinero. Tengo que reconocer que no me ha costado dinero. Vendí lo suficiente para publicar un poquito más, entonces estoy pues, bueno, con la autopublicación. Ahora, no lo volvería a, a hacer a <risa> hacer. ¿Vale? Pues cuesta mucho trabajo y está tú pendiente de cosas que están normalmente en una editorial. Entonces, claro, es un trabajo que no te das cuenta que existe hasta que tú te pones a hacerlo. Entonces pues prefiero seguir con editorial. ¿Sami? Periplo, tanto editoriales... Bueno, yo tuve mucha suerte porque a los cuatro meses de mandar la novela Viviendo en la oscuridad, eh, me llamaron para publicar. Salió, además salió en abril, y he recibido, no, sí, pero después de salir publicada, por lo cual ya no me afectaron tanto. Antes del sí de Ediciones Hades, eh, obtuve varios sí lo que pasa es que pedían un mínimo de venta o pagar un dinero o sea, era como una coedición y un dinero que no, o sea, no tengo ahora público descubriendo un nuevo mundo con ediciones sortir tengo la suerte de, bueno, en esta historia no pagamos un duro, también es verdad que tenemos que lo que tenemos que movernos pero creo que yo, por ejemplo yo, mi experiencia es que todos los libros te los tienes que mover tú. Realmente las editoriales, pues o es una muy, muy grande, que tiene mucho dinero, o, no, o te mueves tú. Aún así, y no es porque esté aquí la editora, lo he dicho también públicamente varias veces, la editora va de puro intentando colocar nuestros libros en librerías, con distribuidores, y moviéndose lo suficiente, dejándose los pues cuernos. Entonces, contenta... Bueno, cuando salga descubriendo un nuevo mundo y veamos las ventas, ya lo vemos. Lo que por ahora vemos es transparencia. He autopublicado eh, tanto Palabras del Alma, que son, es un recopilatorio de relatos, eBook e está gratuito, cubo, y Eclipse de Luna, que está por un euro, tanto en Amazon como en búho. Y son dos novelas pues que salieron, o sea, una es el recopilatorio de lo que tengo escrito desde que tenía 13 años y la otra se, se empezó porque no salía viviendo en la oscuridad y empezaron a pedirme algo y empecé a escribir eso y como dice Lucinda, es algo que no volvería a hacer Todo por el hecho de estar encima, mirando, peleándote con Amazon o con Google de que te llegan los libros y no están como tú quieres no es lo mismo. Bueno, pues mi vida con las editoriales, la verdad es que no era muy buena. Tengo un libro autoeditado, auto El Denario, que lo acabé en el 2011. Y fue acabarlo. Yo no estaba metido en este mundillo. Yo escribí en mi casa y una vez terminé la historia, la novela, pues empecé a enviarlo a todas las editoriales que veía por, por internet. Y bueno, pues empecé a recibir correos, pero unas animaladas impresionantes que eh, coedición, eh, en otros casos que es que para una animalada es una exageración. Y bueno, ya eh, tras analizar todos los correos que me llegaron sobre la novela, eh, al final ya decidí no complicarme la vida y autotité. Lo subí al portal de Lulú y lo estoy vendiendo. Y luego, pues cada segundo libro que, que tenemos aquí, el de historias de la Almoeda, que es un libro de relatos, relatos variados, pues lo envió a, a una editorial y la editorial me llamó sin interés en el libro. Pero me exigió una serie de condiciones que no, no estaba yo muy de acuerdo, que tenía que haber un mínimo, un mínimo de tiradas en la, en la presenta, presentación y bueno, una serie de condiciones que no me, no me cuadraban entonces, pues, a través de también conocí a Ediciones Ortiz, les envié el manuscrito, lo valoraron, les parecieron bien, se puso conmigo en contacto conmigo Marga, hablamos desde un principio, da las cosas claras, directas. Me gustó el proyecto que tenía la editorial, es una editorial que se interesa por los editores noveles, como yo, y... Eh, escritores noveles, y... <ríe> y pues eso, me, la, vi involucrada, la vi involucrada en el proyecto que, que tiene, me pareció bonito y bueno, no me quise complicar tampoco la vida con buscar, seguir buscando editoriales, nada, eso de, nada más no me lo pensé, firme con ella y ya estamos con, con el libro aquí. Nada más, no, es mi, mi, mi vida con las editoriales es corta, complicada pero corta. Ahora voy a, voy a tocar un poquito el tema, antes ha comentado Lucinda, de esas novelas con esas portadas, con esos tipos mazados y esas. Eh, damas despampanantes eh, eso forma un poco parte de la parcerna que siempre parece acompañado de los tópicos a la novela romántica ¿no? ¿qué opináis vosotras de, de todos los tópicos? ¿pensáis que la novela romántica debe de cambiar de evolucionar debemos de un poco de desterrar de ese tipo de cosas? ¿cómo, cómo lo veis? A ese respecto la verdad es que yo considero que las portadas, la verdad, a mí Yo sí si me llama la atención, normalmente no suelo equivocarme con el libro. Si me gusta la portada, el libro me suele gustar antes de, tener, antes de ser editorial y cuando empiezo a leer las palabras. Yo soy lectora compulsiva y yo nunca he comprado un libro leyendo la parte de atrás. Yo nunca... Me he fijado en la sinopsis, yo siempre me he fijado en la portada. Y la mayoría de las cosas que he leído durante mi vida han sido siempre, siempre romántica. Me gustan todos los géneros, pero siempre ha sido romántica. Y la verdad, yo creo que si llama la atención, aunque sea utópico, si llama la atención la gente lo compra. Pero parece que últimamente están venciendo más otro tipo de portadas, ¿no? Estos colores negros, por ejemplo, como has visto en sombras de Grey, con algún elemento en contraste de colores... ¿Ya no ya no vemos esos torsos desnudos? De sí. hecho, creo que también depende mucho de de, de escritor. Uh -huh. Igualmente, nosotros como editorial eh, tenemos ilustradores muy, ilustradoras muy buenas. Nosotros les pasamos eh, el, el libro y ellas se escogen realmente. Yo no le digo lo quiero así o no, yo la dejo a ella hacer y la verdad es que las portadas que has recibido hasta ahora a mí me encantan. Y lo que más vamos a sacar en un principio de nosotros es romántica, o sea. Todos los desnudos, eh, chicas despamparantes, es que realmente cuando te pones a leer el libro te fijas que la chica es despamparante y que el tío también, o sea, realmente se fijan en eso, cuando al menos es lo que yo considero. A veces yo he hecho un poquito de menos en la romántica que haya a lo mejor héroes y heroínas un poquito más de andar por la más común. Es lo que, bueno, ahora que te sacas el tema de que siempre encontramos la chica de y el héroe de Metro 90 y, y Ciclado, No sé, en ese respecto realmente. Yo no soy de héroes, soy de antihéroes, realmente. Claro, entonces sí, pero estoy acostumbrada a que siempre sean héroes, o sea, siempre héroes guapos, siempre tal... Y como normalmente cuando lees un libro es meterte dentro del personaje y lo vives, no sé, normalmente no... Yo busco algo que sea todo lo contrario a mí, realmente. Entonces cuando veo a la chica guapa, despamparantes y los tíos así... Pues, realmente me estoy metiendo en una película, realmente me estoy metiendo eh, en una historia totalmente independiente a mí. Y yo creo que por eso me gusta. ¿no? Sí, que echo de menos de vez en cuando algo... una persona más de estar por casa. Sí, a veces sí, porque realmente luego sales de la noche y piensas... Es que no tengo nada que ver con ella. Pero bueno, considero que para mí un libro es meterme en otra historia, separarme de lo que es lo mío y y poder disfrutar con la historia de que ha escrito otra persona, salirme de la realidad eh, Bueno, pues yo en cuanto a las portadas, y los tópicos. Y los, tópicos. los tópicos yo creo que es complicado cambiarlo, igual que cualquier otro género. A mí la verdad es que me da igual, si me gusta una novela me la voy a leer, me la voy a comprar aunque me digan friki, que me da un poquito de igual en ese aspecto cuando quiero una novela me la compro y me la leo eh, los tópicos de romántica es que siempre van a estar ahí de todo rosa, todo muy bonito cosas ñoñas, que de ñoñas tienen pocas algunas pero bueno viviremos con ellos que se si lee otro tipo el que le gusta el manga también tiene un le ponen, no sé, como un apelativo como un mote en eh, cuanto al tema de las portadas a mí el tema de las portadas sí me influye a la hora de comprar un libro. Yo lo tengo que hacer conocer. La portada del hombre con el torso descubierto, pues también me llama la atención y también me gusta. No voy a decir que no. Pero claro, no es lo único que te llama porque, como dice ella, sí, tú lees que él es un... No sé, un rapi, ella es un Highlander, que todos nos imaginamos los Highlanders. <risa> vale, ella también es una tía de Pampalantes, pero en realidad esa descripción dura una página o dos páginas. Tú cuando vas leyendo la novela, cada uno es un chico moreno con ojos verdes. Como yo me lo imagino, no es como se lo imagina ella. Entonces eso es lo bueno de los libros, que no es una película que te pones y tiene que ser eso. Entonces tú te vas enamorando poco a poco de cómo de lo que va haciendo el personaje, de cómo se va comportando la novela, cómo lo van describiendo, porque claro. La descripción física no te va a estar toda la novela diciendo que es morir lo que tiene los que eso dura dos segundos. Ya, una vez que vas leyendo la novela, o te gusta su personalidad o no te gusta, es que no, no, no hay más historia. Entonces, lo de las portadas, pues sí, yo la verdad es que la, por, a mí me influyen, tengo que reconocerlo. Y la portada de, hay un libro, hay una novela de Nieves de de Hidalgo que tiene una portada de las que ya no se ven, de las antiguas, y a mí me encanta ella me lo dijo me de dice ¿no? sí de las ilustradas vamos oh, la, que sale wow. el pirata desca descamisado con el barco detrás y yo me dice no te voy a mandar a la otra que es más decente y digo no tú a mí me manda la del pirata la buena <risa> yo quiero el pirata que yo me voy a leer el pirata se lo comencé leyendo <risa> entonces claro también es verdad que hay otras novelas que es la portada oscura y aparece una flor pero, como la campaña publicitaria o de quien te la ha recomendado, porque en principio a lo mejor yo no me compraría esa novela, la reseña ha sido buena digo pues, y después te la lees y dices, pues, qué que guay está, tendría que haberle puesto una portada de, de las que a mí me gustan. Yo tengo que reconocer que tengo una buena colección de, de Johanna Lins de... Y yo los tengo, <risa> <No> tengo todos, <risa> hasta el hombre encadenado <risa> también. Entonces, claro, yo a mí me gusta. Yo le voy a decir que no me gusta Que a mí también o libros con otras portadas más discretitas. Sí. Que a lo mejor ahora la gente está leyendo más porque las portadas son más discretitas y tú vas en el metro, en el autobús, y la gente no te mira. Que también, a lo mejor eso ha es influido también. Que hemos superado ese encasillarlo en ese tipo de portadas. Sí, sí. Pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Yo he sufrido, yo he ido en el metro con la novela de Johanna Lindsay de, de, de dentro ¿Sí? de la biblioteca de, de la facultad. Claro, de... o el libro forrado. Sí. <risa> para que no lo vean. Entonces, claro, pues, yo qué sé, yo tengo uno de, el de Paz, que es una profesor. de las primeras americanas, editaba en 1978, y la verdad es que la portada, dice es que tú, bueno... Así será el libro, que el libro es un libro romántico como 20.000 que te has leído, pero bueno, te ayuda a hacerte una idea de lo que te vas a encontrar. Y claro, para mí es importante, y bueno, pues, si las editoriales apuestan por ese tipo de portadas, que a mí me gustan, como yo Allí yo decidí una portada de que era una muchacha explosiva, <risa> que es la protagonista. Y ya está, entonces pues, no sé, no sé qué os puedo decir. Es lo que yo pienso como lectora que consumo no muchos libros. Las portadas históricas con mmm, la pareja en plan atracción fatal a mí me gustan. También me gustan las más discretitas. Yo, en realidad, veo la sinopsis del libro y si me gusta más o menos lo que estoy viendo, pues me lo compro. Da igual la portada, pero es verdad que te llama la atención antes la del hombre de Camisa Después ya tú decides lo que te compres contigo, Sabi, lo del tema del tópico rosa. Porque yo creo que tú estás en el otro extremo, como autora de la erótica y del sujeto ver, de Yo tengo un problema. En mi casa, mi madre es como yo, no, peor que yo. O sea, mi madre es de cara compulsiva y yo tengo una estantería llena de novelas rosas, románticas, de que miro y digo, joder, si es que todas portadas son iguales. O sea, yo me fijo lo primero en la portada. En eh, mis novelas intento que las protagonistas sean lo más normales más. He recibido críticas porque Elena, por ejemplo, de Viviendo en la Oscuridad es una persona normal. Tiene sus? y los demás, el pelo largo, negro y tiene los problemas que podemos tener cualquiera. Entonces, ¡ay, es que es una persona que no confía en ella misma! No, es una persona normal. No es, vamos, despampanante. No es una no, no es una Barbie. La verdad es que mi protagonista ninguna es una Barbie, pero sí tiene muy mala leche. <risa> Yo las novelas del supermacho y la chica desvalida, pues la verdad es que las portadas así no, no me suelen llamar mucho. Porque no es porque sea feminista ni nada de eso. No. <risa> sí. <risa> no, es que mi marido ha hecho de las tuyas. Me <risa> que... <risa> no te calles. <risa> <risa> eh, pero está muy vendido el hecho de que el hombre puede con todo y la mujer la tiene que salvar de todo a veces es la mujer la que tiene que salvar a los demás aunque okay, yo creo que eso se ha cambiado algunas novela ah, novelas que... algunas novelas yo he leído algunas que dices jolín, es que seguimos con la misma, vale, cambiamos la portada pero seguimos con la misma, no o sea, la mujer puede defenderse termina defendiéndose y es lo que intento yo en mis novelas, menos las que estoy escribiendo ahora, que la verdad es que sí me tocó buscar una chica porque es que tenía que ser así. Eh, son chicas normales. Son chicas normales, con sus kilos y, y son mala leche. Los tópicos a mí es que no me gustan. A mí ahora me han dicho que he escrito descubriendo un nuevo mundo por.. Por el boom, Grey, y a mí me ha hecho gracia eso porque simplemente buscando, descubriendo un nuevo mundo en un trozo de la novela en Google puede salir. O sea, puede salir desde cuando está publicada. O sea, yo cuando digo que ha estado autopublicada, lo ha estado es más eh, de dos, dos trozos de la novela empezaron como relatos eróticos. pasa? La gente empezó. Escribe más, escribe más a mí termina escribiendo un libro. Javier, ¿qué opinas de los tópicos de la novela romántica desde el punto de vista del hombre que de vez en cuando se ha pasado por una librería y ni ha visto esos pues, con...? yo, en cuanto al tema de las portadas y los tópicos, pues la verdad que pienso que la portada hoy en día sí que vende mucho, la verdad. Yo, por ejemplo, si voy a una librería, por ejemplo, aquí... Me veo el torso desnudo que hiciera Lucinda del tipeta y marcando tableta. Yo no me lo voy a comprar. Si es aquella no si que es un. No, si hombre, <risa> Pues no, un poquito más sugerente. Por eso quiero decir que el tema de portadas pues es, es todo más que todo. Tema de cosas editoriales y yo creo que sí que venden un libro por su, por su aspecto exterior. Ahora yo lo del toxo de, de el ese me ha quedado clavado. <risa> <risa> A mí no me han pedido opiniones. Y ya que hemos, hemos empezado tocando el tema de los tópicos, la novela romántica, bueno, vosotras, las que, que escribís tenéis nombres claramente anglosajones, ¿no? ¿Por qué un nombre anglosajón y no un nombre español, para una escritora española, al fin y al cabo? O sea, es un problema para las editoriales. ¿Por qué, ¿Por qué habéis tomado esta decisión? ¿Qué dificultades os habéis encontrado a la hora de poder publicar como autora española? Ya no hablo no solamente de vosotras, sino de otras autoras que a lo mejor conocáis y otros casos que vos podáis relatar. Pues, no, pues yo en mi caso no he tenido ningún problema. A mí me han preguntado si quería publicar con mi nombre o con el pseudónimo. El seudónimo más bien es por el tema de, de mi trabajo. Por en, yo soy abogada y me dedico al urbanismo. Entonces, claro, yo hago algunas veces artículos jurídicos del tema del urbanismo. Eh, entonces, no lo veía serio, ¿vale? No lo veía serio de que fueran a buscar algo de Sonia Moreno y aparece Dulce Arpía, <risa> <risa> siempre libera. Secreto marido y la disciplina urbanística en tal. Entonces, básicamente fue por eso. Por eso el, lo siento que me sale el acento, no lo puedo evitar. Eh, claro, el tema de, del nombre, el nombre no es. Lucinda no es un nombre anglosajón. ¿no? La tía abuela de mi madre se llama Lucita. Entonces, yo en vez de ponerme Lucita, me puse Lucinda. El apellido Grey sí lo es. Y lo es porque yo soy fanática de Jane Austen, ¿vale? Me encanta, me vuelve loca. Me encanta Oscar Wilde. Y asocio, a lo mejor erróneamente, pero yo asocio el romanticismo de la época de la Regencia a ellos. Entonces quería un apellido a los ojos. Y yo estoy pues, si contenta con Lucinda Grey. Le pues digo, mira, es panglis, ¿Lucinda de aquí? ¿Creéis de allí? Sí. <risa> ya me ha salido redondo. Y es por eso, vamos, no, no he tenido problemas. Me han preguntado, ¿como Lucinda? ¿como Sonia? No, no, como Lucinda. Y pues un día se equivocaron poniendo el nombre y todo, <ríe> y tuve que llamarlo corriendo. Así que, entonces, no, la verdad es que yo no he tenido problemas. No conozco ninguna ningún autor que haya tenido problemas. Lo que pasa es que cuando, claro, no sé, si me dedicara a esto nada más, pues a lo mejor hubiera firmado como Sonia María, que es como me llamó realmente, o Sonia Moreno, o hubiera mezclado los dos apellidos, y me hubiese buscado un nombre, pero lo que quería era separarlos. ¿Vale? Para cuando tenga que hacer algún artículo jurídico del urbanismo, no lo relacione con... Hombre, porque suena cachondeo, que yo esté hablando de la disciplina urbanística y me saque alguno una escena de siempre libera de las eróticas. <risa> claro, pues ya me van a decir, sí, claro, lo que te está contando. Entonces, pues básicamente era por eso, por el tema profesional. ¿Sale? Realmente yo soy Sami desde los nueve años. Vosotros sois mi DNI y la firma es Sami. He firmado como Sami desde siempre, me han llamado Sami desde siempre. No, mi madre no, mi madre me llama Sandra. Y cuando se es estaba más. Pero casi todo el mundo me llama Sami, por eso, porque siempre he firmado como Sami. Cuando yo empecé a escribir, pues si felicitaba a un amigo, mi firma era Sami. Mi DNI pone Sami de firma. En el carnet de conducir estamos en la misma. La S, eh, por lo que soy muy quisquillosa, que me lo han cambiado algunas veces, es en honor a mi abuelo. Yo me llamo Sandra Sae. Mi abuelo murió hace cinco años, cinco seis años ya. Eh, y ha sido la persona que ha estado ahí siempre y que sé que está. Entonces la S la he mantenido por él. Y Lin significa lucha y, y fortaleza. Creo que soy una persona que intento pelear. Soy madre de tres demonios, o sea, tal cual. Tres bombas masivas de destrucción masiva, como les llamo yo. Entonces escribir una novela con tres niños, detrás subiéndote por la espalda, llega su momento y el, realmente ese apellido salió de, después de escribir la novela. Fui, fui mirando, no quería usar mis apellidos reales, por un tema de cuestiones, que no viene a cu cuento, si no hubiera usado SAE, no tenía ningún problema, pero no quería usar los apellidos, y al final busqué algo que significara algo, que realmente significara algo que sí fuera conmigo, y significaba tanto lo mismo con mi horóscopo, como lo que hago siempre, es intentar luchar y si me caigo, seguir levantándome. Pero sí que, sin embargo, vemos que en, de autoras españolas hay bastante aluvión de gente que escribe con nombres anglosajones Es como si hubiera una especie de complejo de escribir con el propio nombre español. Bueno, hay gente que ahora ya sí que lo está rompiendo, pero cuesta un poquito. Hay mucha gente que ni siquiera quiere hacer presentaciones. O sea, yo he conocido autoras que han ganado concursos o, sea, o han sido seleccionados y no quieren ir a presentaciones porque tienen miedo de que la gente se avergüence. Yo he llegado a escuchar. Es que escribir es perder el tiempo. Tú pierdes el tiempo y no se dedicas a tus hijos. Eso lo hemos llegado a escuchar. Muchos de los escritores y mucha más gente, y habrá gente lo seguirá pensando. Es que describir de no se come. Yo nunca he dicho se coma de escribir más. No espero comer de escribir. Pero si yo no saco todo lo que tengo en la cabeza, mi cabeza está ya Mi cabeza puede ir, pues, eh, si una cabeza normal va al 100%, yo voy al 200%. Entonces, yo necesito sacarlo. Si a mí me empujaron a publicar, y aquí estoy y gracias a Dios he conocido gente muy buena, también he conocido gente que intenta hacer daño. Pero aquí estoy rodeada de gente muy buena, gente que considero mis amistades. Tanto en la parte de la mesa para acá como en la parte de la mesa para allá. O sea, gente que cuando he caído manda la mano para levantarme. El ¿Por qué la gente se cambia el nombre? Es porque tiene miedo. Muchas veces es porque tienen miedo al que dirán... Eh, ¿Cómo atacarán? Muchas veces es porque tengo hijos y no sé lo que van a decirles a mis hijos. Eh, a mí me han llegado a preguntar, cuando salga descubriendo un nuevo mundo, en el colegio saben quién eres, qué vas a decir. En el colegio no les importa lo que yo escriba. Si quieres, yo, mira, si se lo compran, por lo menos me ayudarán un poco. Pero mis hijos son mis hijos, lo que yo escribo es lo que yo escribo. Igual también he escrito cuentos, por lo cual... En no entiendo, la gente se esconde por eso, cambia los nombres, pero uf, a cualquier nombre, lo que no usan es el suyo. Yo algo que puedo decir ahora aquí, y estoy orgullosa de una persona que está en esta mesa. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque ha estado usando un seudónimo mucho tiempo y de repente ahora es Yolanda León. O sea, el nombre es un nombre con mucha fuerza, es una persona con mucha fortaleza, aunque no lo creas, una persona que está ahí siempre, es una buena amiga, y ha demostrado que se puede ser persona, escribir y usar tu nombre. Bueno, sí, no soy.. Sé, no sé, no sé. Eh, bueno, eh, volvemos al, al tema pero bueno, ver, dentro de del tema de los nombres sí que es verdad que las editoriales eh, parece que se siguen decantando por autoras anglosajonas más que por autoras españolas ¿no? seguimos teniendo la lucha de que parece que merece tanta pena cualquier cosa que viene de fuera y pagar un traductor antes de dar una oportunidad a un autor novel de aquí ¿no? eh, es algo que puede decir también Marga, porque ella sí que, sí que está decidido apostar por autoras españolas y autoras novelas Sí, al 100% a mí lo que me interesa es eso, que las autoras y, autoras y autores españoles salgan, salgan a la luz porque escriben muy bien. Yo estoy recibiendo unos manuscritos porque yo los cojo desde el principio hasta el final y me los leo desde el principio hasta el final. No paro, solo leo, últimamente, solo leo y son muy buenos, sois muy buenos todos y vale la pena. Ahora, que quieran utilizar un pseudónimo, prefieran utilizar su nombre verdadero. Ahí ya, eso depende de la persona y de lo que quiera hacer. Realmente, del escritor y de lo que quiera hacer. A mí me encantaría que todos salieran con su verdadero nombre. En realidad. Pero vamos, cada uno elige. Pero sí, hay muy buenos escritores. y estoy, yo, yo estoy disfrutando muchísimo con los manuscritos que me mandan. Y ojalá los pueda sacar a todos adelante. Ojalá los pueda sacar a todos, ¿la verdad? Uh -huh. <risa> <No, no, no. risa> si piensas, ¿qué piensas del tema de las editoriales? El... Porque siguen comunicando. Sí, sí. Bueno, la verdad es que últimamente están apostando mucho por los españoles. Por las españolas y español. Eh, es que no sé... Claro es que <risa> la, la pregunta la tenía que responder ella, que es la editorial. Mm -hmm. No sé, vamos, bueno, a mí me están publicando editoriales, yo soy española, o sea, a mí también lo es, me gané española y mira, mira qué sé, los miles de Pero es o sea, ahora, viviendo. a raíz de las sombras de Grey, es lo que has comentado antes, que se ha abierto sin que sí, se ha abierto el hijo. Y es cierto que hay editoriales que están buscando ahora españolas, escritoras españolas de este género. Eso es cierto, y eso es de hace un par de años para acá, con dos o tres géneros que ha habido últimamente. Es no, no te puedo decir... No me el problema, es que se va a mantener. ¿no? Yo creo que va a ser puntual. Claro. ¿Puntual? No mucho tiempo. ¿eh? Sí. Pero va a ser puntual porque es por moda. Sin embargo, ojalá no sea puntual y la gente siga leyendo la novela erótica, paranormal, la, la que quiera. Pero claro, no sé yo, lo no me equivoco. Pero creo que puede ser puntual porque la que siempre ha... Que siempre está ahí, aunque con un público minoritario es lo que hemos hablado antes, desde los de los tiempos de Lina en la historia. ¿Vale? Y es cierto que ahora la, la erótica se ha leído también, se ha leído también, más de tapadillo, pero se leía también. Ahora se lee muchísimo más, es lo que más se vende ahora mismo en el género romántico, la novela erótica contemporánea y en general. Y en general y nosotros muy y Yo muy contenta, por mí por todas mis compañeras. Yo súper feliz. <risa> y entonces, claro, yo también sé respondértela. Yo sí sé que nos están publicando, y cada vez nos están publicando más las editoriales españolas. Y están dejando como un poquito en un segundo plano a la autora de ¿vale? Que ya tienen un nombre hecho y que están viviendo mucho en sus países. Y están apostando por nosotras. Por lo cual, totalmente agradecida. A ver si sí. sigue. ¿Quieres puntualizar algo de...? A, vosotros? a ver, yo creo que las editoriales habrán visto que sí que hay nivel en España. Eh, antes tenían un poco los ojos tapados. Como decía Marga, hay autoras muy buenas que se han autopublicado y que ahora, por ejemplo, está mandando los manuscritos a Ediciones Ortiz. Eh, yo he leído mucho de autopublicado de autoras españolas, porque no les publicaban, por pues, ser españolas. O sea, uh -huh. directamente llegaban los manuscritos y no se los leía Eso es lo que yo comentaba No se pues los leían y decías, mmm, vamos a ver, hay autoras buenísimas españolas. Más que lo han demostrado han demostrado y luego estas editoriales han ido detrás de ellas a decirles quiero publicar tu libro no, que ya han dicho, no, yo estoy con esta editorial por ejemplo, podemos hablar de Elena Valenti Elena Valenti intentó publicar con varias editoriales le dijeron que no, su saga Vanir y de repente cuando estalló el bug de la saga Vanir eh, todas editoriales la querían ahora cuando ella ya se ha hecho un nombre, se lo ha trabajado, entonces es eso. Creo que ahora es cuando se ha abierto la veda, pero aún tienes que abrir un poco más los ojos de que sí hay nivel en España, y no porque yo sea escritora de romántica, sino porque yo creo que tengo mucho aún que aprender, sino porque yo he leído autoras y me han hecho spoilers de algunas novelas que quiero leer pronto a las editoriales, a mí no me digas nada. Entonces llamo el teléfono, les llamo. Eh, Se da autoras muy buenas. He leído, yo por ejemplo de aquí puedo decir que me he leído el de historias de la almohada del compañero Javier. Me he leído siempre Libera de Lucinda que me encantó. No, porque, o sea, hizo una reseña, la, yo soy, además soy la directora de Letras Enlazadas, revista digital, donde hacemos las reseñas, donde ponemos relatos de todos estos autores para que se les conozca totalmente gratuito. Intentamos o sea, darnos a conocer para que las editoriales nos vean. No somos fantasmas ni nada por el estilo, pero creo que aún, aún está esa pequeña niebla que no terminan de vernos. ¿Qué opinas del tema? Pues yo como, como escritor yo voy a talleres de cursos de escritura y aquí en España hay muy buen nivel hay muy buenos escritores no sé por qué a las editoriales ha dado la tendencia de buscar a gente de fuera solo por el nombre o sea, es una, una estupidez aquí en España hay muy buenos escritores y de, de, de nivel noveles ya te digo, yo Así asisto al taller de la de Castellón, y ahí mismo un... Hay una calidad impresionante, impresionante. Yo es que aún estoy con lo del nombre. ¿Qué, ¿Qué nombre le puedo poner yo? Javi Max Power. Hay hombres que escriben bajo el pseudónimo de Super Power. Super Power, vale, lo tenemos ponen un pseudónimo de ¿Eh? ¿Jabiera? ¿Jabiera? ¿Jabiera, ya está? Bueno, eh, a ver, vosotros que escribís romántica, un poquito contadnos cómo, cómo os inspiráis para, para escribir vuestras novelas, es esas historias, porque bueno, eh, Sami nos ha contado que eh, ella escribe que romántica por lo que es un sueño. por por soñar, pero en general, cómo surgen esas historias, ¿Cómo... quién empieza. ¿Qué pasa a mí? <risa> Oye, <risa> vamos a ver, esto es un poco pecillo. A ver, a mí una imagen me puede inspirar, igual que una imagen me puede inspirar, eh, me puede colapsar y bloquear. Eh, yo me inspiro con una imagen o una canción. Una frase de alguien, es más, la novela, por ejemplo, la estoy escribiendo ahora, que va de policías, fue culpa de mi editora, pues pasaron dos policías y la soltó y la liamos. Y está ahí, tengo media pared empapelada con la novela y con los protagonistas. Entonces es una imagen. Por ejemplo, vamos a poner el culo del policía que iba detrás. mi defensa, yo solo una pregunta, ¿eh? Mi defensa, y, de se le y ahí una está. Pregunta. O sea, ahí salió la novela. Entonces, es eso, es una imagen. Creo que casi todos nosotros, es una imagen que se va creando en nuestra mente después de un sonido, una visión, unas palabras, una frase, un cachondeo. Y ya empieza, empieza nuestra mente de noche a crear sus historias, su mundo. Y en mi mente puede crear mucho mundo, la verdad. Muy sí, muy cochino. Es verdad, vamos a ver, yo he intentado escribir juvenil, además con un curso que se ganaba una pasta, si ganabas. Y no pude, porque mis protagonistas eran unos cochinos. Te dejas llevar por ellos, ¿no? No, es que tienen vida propia. Yo muchas veces hay compañeros, como aquí un compañero que escribe en la revista que lo comentamos, nuestros protagonistas tienen vida propia y hacen lo que les da la gana. tal cual mis protagonistas son así, a mí me vuelven loca. Yo a las 3 de la mañana puedo sacar el móvil en la cama, por si me levanto me recaña, y mandar mi email a mí misma con lo que tengo en la cabeza, para que no se me vaya, pues si no, no duermo. Bueno, pues yo sinceramente, yo me monto una película que no me la creo y lo tengo todo en la cabeza, es como el que está viendo, no sé, cualquier película que le guste de principio a fin yo lo tengo todo súper claro entonces tengo que encontrar el sitio del momento para escribirlo lo único que yo hago es... Mmm, pongo un folio más o menos para hacerme la, el álbum genera ¿cómo se dice? eso, una no sabía y para saber los nombres, los apellidos, porque claro, me pongo a escribir lo que tengo en la cabeza que no tengo muchas notas y para no despistarme mucho con los nombres y la verdad es que como me, me nigo muchas veces, voy incluso conduciendo... Me están hablando y me estoy acordando de mi película. Entonces, es lo tengo todo súper claro. Es que no encuentro huecos muchas veces para escribirla. Por eso cuando tengo tiempo pues adelanto tanto. Porque lo tengo claro y nada más me tengo que sentar a plasmarlo. No tengo que ponerme a pensar esto cómo, cómo, cómo pasa, ahora quiero que pase esto, le voy a meter más escenas. Las novelas tienen el número de páginas que tienen porque son así. No le puedo meter más... Ni quitar, porque la historia yo me la he imaginado así, la he vivido así. Cuando ella se enamora, yo estoy súper enamorada. Cuando ella está encelada, yo estoy súper encelada. <risa> <No me risa> es. es que yo lo vivo. Es, que, <risa> Eso me suena. es, es superior a mí. Es, me creo el personaje. Eh, incluso notas divertidas que a lo mejor meto en las novelas son cosas que he visto. Eso sí, cosas que he visto y me han hecho un montón de gracia y, la, y me ha salido meterla en la novela. Lo he adaptado y después cuando la leo me acuerdo y me río porque a lo mejor es una, una pareja o alguien que he visto yo o peleándose o dice, diciéndose de palabras cariñosas y me ha resultado o tierno o gracioso y al final, pues se lo he robado. Me he apropiado de ello y lo he utilizado en mi novela. Soy observadora, entonces... Soy muy despistada, pero observo mucho a la gente en cómo se comportan la, los gestos que hacen, cómo se mira una pareja cuando se pelean, cómo se pelean cómo se sientan juntos o no, y cómo se comportan con los demás. Entonces todo eso me sirve a mí para crear mis personajes. Yo cuando creo un personaje tengo en la cabeza más o menos con quién, a quién... Tanto el malo como el bueno. Cuando quiero poner uno malo, lo describo muy bien. Cuando ella o él se lee, sabe que es el malo. Y el feo y todo, lo peor de la novela. Entonces, pues, esa es una broma que tengo yo con Yolanda, que es una escritora de aquí de, de la comunidad valenciana. Quirante, ¿no? Quirante, Yolanda, Quirante, que me dice: Lucinda, como no te portes bien, te pongo de mala en mal la novela. Digo, bueno, como bueno, le suelto muchas bromas pesadas. Y ya está, y creo que eso más o menos lo utilizamos todos. Siempre tenemos a alguien en que nos hemos fijado para esa historia, con quien lo hemos puesto que nos gustaría, aunque no sea verdad, o simplemente la pareja que está. Después lo adelantas un poquillo y hasta ahí te sale. Por lo menos es así. ¿Está bien? Bueno, yo en mi caso, cuando escribo relatos, yo pues más que nada son sentimientos, es todo sentimiento. Cuando llegas a por la noche después de un día de trabajo, has tenido en casa discusiones o has tenido buenas alegrías, llegas a la cama, está todo el silencio ya, están todos durmiendo. Pues te queda a mí me da para, para desarrollar mis propias historias. Si me siento bien, pues escribo algo feliz. Y si no, pues alguna putadita que por ahí también. Pero bueno, yo, como dicen mis compañeras, aquí el tema es los personajes. Si un personaje es cañero, hay que dejarle cable. Cuanto más hable, si es interesante, hay que dejarle cable. Y cuanto más hable, más, más chispa tendrá en la novela. Y toques de BDSM, pone colores, o sea, lata las manos, o le vengan los ojos, o... o sea, toques de BDSM. Pero por ejemplo, descubriendo un nuevo mundo es BDSM, puro y duro. ¿Qué pasa? Que es la historia de una persona, y la historia de una persona no es BDSM 24 horas del día, los 365 días del año, o sea, un... Muy... No, es BDSM, las historias, son las cartas de los sumisos. En Descubriendo un Nuevo Mundo intenté volcarme en que eh, hablaran todos los personajes, o sea, que todos los personajes tuvieran sus sentimientos y que se pudieran ver los diferentes puntos de vista. Hay varias reseñas ya en la red, porque al estar en preventa las reseñadoras ya lo han podido leer y y hacerlas, y cada una opina una cosa, unas les encanta, otras dicen, yo quiero que le diga todo lo que piensa, ¿no? Entonces, la más cañera, la verdad es que a mí me daba mucho miedo, pero Marga es la que puede hablar um, o dar consejos de cómo leerse eh, descubriendo un nuevo mundo. Marga, un consejo. Solo hay uno para leer ese libro, Chocolate al lado, no hay más, y engordar dos kilos. No, la verdad es que la novela a mí me gusta, el manuscrito a mí me gustó mucho. Yo realmente ya ella la conocí a través de otros libros uh, y cuando decidí venirme, porque yo no soy de, yo no soy de Valencia, yo soy mallorquina, yo soy de Palma de Mallorca, y cuando decidí venirme aquí yo venía con la idea de montar la, la editorial. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho antes, soy escritora compulsiva y... perdón, lectora compulsiva. Y no encontraba nada, nada nuevo. Y cuando empecé a leer a través de su página fragmentos de lo que ya tenía escrito, ahí salió la idea. Y te daré la oportunidad a otras personas que también lo están haciendo así. Que están a través de sus páginas escribiendo sus cosillas para poder salir pues adelante y la novedad es a mí a mí descubriendo un nuevo mundo es que a mí me encanta es otra manera de ver la, es otra manera de ver el BDSM, el BDSM y es otra manera de conocer a personas que practican el BDSM, el BDSM. a mí me gustó mucho, eso sí, con dos tabletas de chocolate <risa> o oh, sabes que tienes compañeros pues <risa> <risa> <risa> Ay, qué... aquí la señora editora no se, muy fin hablando, ¿no? se tiró <risa> mandándome WhatsApp diciéndome de todo, que <risa> hacía <risa> alguna mala <maldad. risa> tele. Yo no soy muy <risa> fin hablando, yo no soy <risa> No, me soltaba de todo directamente. <risa> eh, he de decir que a mí es una novela y me da miedo. Me da miedo porque hay gente que se puede asustar, hay gente que puede verlo con otros ojos, porque es erótica, erótica. <risa> Cuando entra en la erótica, es erótica. O sea, no voy coloreando cosas, eh, no voy fingiendo cosas, no. o sea, Si tiene que sacar un látigo, la domina lo va a sacar. Si tiene que sacar una cola china se la va a sacar. O sea, y ahí hay exhibicionismo y ahí todo. Entonces yo estaba acojonada, Yo cuando le mandé el manuscrito, dije, ay Dios mío, además así, digo, o me quema la obra o vamos. <risa> Y no, se comió dos tabletas de chocolate y me llamo de todo, pero ahí está, en preventa. Y el mes que viene, el 21, hacemos la presentación ya veremos. ¿Por ahí una voluntad? Sí, bueno, yo soy un recién llegado al mundo de la novela romántica y por eso, ¿no? Porque nunca me había planteado ponerme a ver. Yo soy más de novela histórica y más de tracción, vamos, muy tópico también. Entonces, un poco, las dos referentes que tengo son de, de, como tanto en BDSM como en lo que es en romántica un poco más tradicional, son dos de En eh, romántica, evidentemente, lo que es que sería un poquito más cercano a lo que, no sé, no, no he leído tuyo todavía, ahora espero hacerlo pronto. Y en BDSM, pues bueno, pues la filosofía del tocador y ese tipo de cosas, eh, no ¿sabes? Entonces, un poco, ¿cómo, cómo diferenciaríais un poco a partir, o sea, de dos modelos bastante conocidos y también bastante extremos, y tal, de lo que hacéis, a todo eso que, que podría ser un referente. ¿Cómo, qué diferencias eh, podríais, o sea, supongo que habréis leído a marqués de Sade, supongo? Tengo todos los libros, ¿sí? no me lo imaginaba, no <risa> por qué. <risa> ¿Qué diferencia, digamos, veis, entre ese tipo de literatura que se hacía hace tantísimos años y lo que se hace ahora en ese género? A ver, yo os explico. El marqués de Sade se, se basa directamente en el sadismo. Sí. O sea, El BDSM contempla muchas variantes, Es bondad, la disciplina, la dominación, la asociación, el sadismo y el masochismo. No todos son lo mismo. No por ser sádico, no por ser dominante tienes que ser sádico. La dominación psicológica es mucho más potente que la sádica. Dominar una mente es mucho más potente que el dolor físico. Puedo hablar porque bueno, sé bastante del tema. ¿eh? <risa> Nunca me he escondido, o sea, yo sé mucho, bastante del tema y, y puedo hablar de eso por eso. Y conozco personas sádicas y conozco personas dominantes. Conozco artistas de bondad. Que además, mm, espero que en mi presentación me hagan algún favor. ¿En no, no, no. La idea, aquí te mira, eh. Lo sabéis, chicos. ¿A te mira, no sabes. Eh, la idea van a ser dos demostraciones de bondad. Eh, chocolate. La misma presentación, oh. para que Mucho chocolate. Que, que <susurra> no queda malo. Hay cosas, nos, hay preciosidades. No una pregunta. ¿El bondad? Eh, ¿Qué es? Es el arte no de las cuerdas. Es un arte. O sea. No es ya la sujeción, o sea, tú puedes atar a una persona y no estar sujeta, en sí. Yo me acuerdo de la pregunta de alguien en una exhibición que pregunto ¿Cuántos amos hacen falta para desatar a una sumisa? Bueno. Eh, una norma que hay es que quien ata siempre debe llevar las tijeras en la mano. Eh, justamente esta persona es la persona en la que más confío, aparte de mi marido, ¿vale? Es la persona en la que más confío, es mi mejor amigo. Y la, y la sumisa en sí, que estaba atada, se mareó, lógicamente tuvimos que estar dos personas, por pues, si las sumisa se caían. El amo que preguntó eso, de, pues, no ser amo? Simplemente ser un mirón, o... voy a ahorrarme la palabra. <risa> un pseudo amo, como los llamo yo. Un pseudo amo, también hay pseudo sumisos, o sea, personas que se hacen pasar, o que han leído a Grey y se creen que lo saben todo. Por desgracia, es lo que comentábamos antes. En el BDSM están habiendo muchos accidentes por culpa de esto. Que no es que culpe a la novela, sino a la gente que no... O sea, que se mete en un mundo sin saberlo. O sea, porque las novelas directamente son ficción. Las novelas son documentales, son ficción, quieras o no. No te van a decir, se tiró por el balcón, y sobrevivió, y te vas a tirar por el balcón a ver si sobrevives. Oh, o tipo Spiderman, mm, como Spiderman lo hace yo también lo puedo hacer. A ver, hay que diferenciar eso, pero sí es verdad que a raíz de que la gente ha leído Grey, se, ha leído un... o sea, se han saltado todas las normas de seguridad. En el BDSM hay unas normas de seguridad que por desgracia Grey no salen. Y Lucinda, un poco lo que es la diferencia que entre que lo que el viento se llevó y lo que sería lo que tú haces, por ejemplo, cómo lo ¿qué resaltarías como diferencia? La única diferencia, bueno porque no leo veo mucha, un poquito de más cama. ¿Solo? Básicamente mis novelas son muchas de ese estilo, culebrones. No las son culebrones porque lo que a mí me gusta. Y es lo que me sale, me leo lo de las demás que es lo que hacen mejor. Pero yo lo que me sale es eso, estilo Genosti, estilo Julie Garbo, Lisa Gleipa, de ese estilito. El siglo XIX, incluso de romano como es o medieval, pero más orientada a las relaciones, a la tensión sexual. Hay sexo también, pero no es lo que dirige la novela. ¿vale? hay escenas de sexo porque tiene que haberlo. A mí me gusta que las haya. Es la única diferencia que veo con las anteriores, con las antiguas, con los clásicos, que eran un poquillo más discretas en ese sentido y ahora pues nos hemos dejado de llevar nos hemos explayado un poquillo, no hasta el punto de la erótica, o BDSM, como dice Sami pero sí, eh, nos hemos soltado la medida No son ñoñas, ¿eh? No son ñoñas, son más erótica, pero no dejan de histórica, y claro, en el contexto histórico tú tienes también que guardar una pautas Sí, porque precisamente la diferencia también, hay un modelo Augusteño y un modelo precisamente que también es diferente el de lo que yo llevo. Sí, también precisamente el tema del papel de la de trasfondo histórico dentro de esta historia, si vas a poner mentalidad actual en una relación del siglo XVIII, encaja mal el tema no, Si quieres una mínima idea de la época, pues digamos que empieza a chirriar todo. No, una, una mujer en el siglo XVIII-XIX no es la mujer de hoy día. Está sujeta a unas normas, está legalmente sujeta también ¿no? a la potestad de un hombre, que se ha marido el padre, y entonces, claro, tú eso lo tienes que, tienes que hacer una especie de heroína que se salga de los tópicos, pero que resulte creíble, ¿vale? Que no sea la chica oyente, porque supongo que algunas se tareas las no van a ser, <ríe> si sí, bueno, alguna habría, no, la oveja negra, o alguna que se descargue la poquillo. Entonces, claro, ahí está la novela, ahí es la diferencia, de que no cumple los cánones, pero sí se adapta a la sociedad, ¿vale? Eso es una pregunta quería hacer, que quería hacerte de la documentación, porque tú escribes eh, históricas, lo más históricas, lo que más te gusta, eh, cuando tú escribes la novela, te documentas sobre la época, sobre los hechos, sobre el lugar... Sí, eso sobre todo, para no cometer ningún vicio, que normalmente, hombre, no lo puedes comentar alguna vez, pero para que esté bien documentado, por lo menos para encajarlo, ¿vale? Para que a alguien <risa> se la lea no le suene mal, sino que sepa el momento histórico en el que están viviendo la protagonista, <risa> y lo que le va ocurriendo esté más o menos justificado por la época donde se encuentra, ¿Vale? Siempre innovando un poquito, ¿vale? Siempre le va metiendo algo para que no sea la típica novela histórica, sino que la protagonista sea diferente, y por eso resalte un poco más. Por ejemplo, en Dulce Artías, eh, que es con la que yo gané el certamen literario, eh, es una novela clásica, ¿vale?, del siglo XIX, pero ella es eh, una arpía <risa> Pero es una arpía en el comportamiento, ¿vale? De la manipulación, el arte de la manipulación. Y no deja de adaptarse a los cánones de la época, pero los utiliza en su beneficio. Y entonces, pues, ahí es un poquito divertida también. Entonces, es que topo, es que no me gusta mucho contar las, las novelas no, para que, que ¿Vale? Básicamente es de... Una niña animada que se ha fijado su futuro y le sale malamente. Con lo cual tiene que recomponerlo todo y obligar a que lo demás a lo que ella pretendía, pero claro, siempre adoptando el papel que le da la sociedad en ese momento. Alguien A mí me gustaría... Yo soy una lectora también compulsiva, pero del de... estilo de Sami de que en los libros de 300 páginas me pueden durar un día perfectamente. Y también tengo vida privada que no me deja, pero sacas el tiempo de donde sea. Lo que a mí me gustaría saber es cómo empezasteis a decir, soy escritora. Porque, por ejemplo, yo he empezado ahora a escribir relatos cortos. No me atrevo a más porque pienso que es como decir, Haz un puente cuando estoy haciendo construcciones con fichitas. Entonces me gustaría saber cómo empezaste. Sobre todo tú, que tú escribes relatos cortos. ¿Cómo te atreviste a decir, bueno, ahora voy a escribir un libro? Bueno, pues yo empecé a escribir relato corto. <risa> Escribo también novelas. Pero donde más eh, cómodo me encuentro es en el relato corto. ¿por no, qué? Es que es, eh, para escribir una novela... Eh, yo pienso que tienes que dedicar mucho tiempo, tienes que tener mucho tiempo, mucho tiempo tienes que involucrar, tienes que estar siempre una obsesión de, de estar encima de novela para que te salga bien. Yo hará eh, un par de años que empiezo a escribir y así más en serio. Yo escribo desde que, desde que era jovencito, desde los 15 y 16 años. Entonces, eh, hace un par de años, eh, eh, pero más el gusanillo, a través de leer y todo eso, me presenté a un certamen de literario y fui uno de los finalistas. Entonces, a través de ahí, eh, me metí en la, mi, primera, mi primera, primera novela, la terminé, eh, una novela cortita, de eh, unas 160 páginas, y cuando la terminé, vi que tenía muchos defectos. Yo, conforme la leía, cada vez que la leo, de hecho, la sigo leyendo y cada vez veo más defectos. Entonces me entro a busanillo y a partir de ahí pues ya conoces a gente, te entras en foros, eh, conoces a gente, te apuntas a talleres literarios y a raíz de ahí pues vas a, vas, te, te metes en el mundillo y ves que, que lo que haces estás a gusto haciendo, haciéndolo. Eh, no, eh, a mí personalmente escribir me vale. Me vale la rutina. Yo, eso de llegar a casa y estar claro, todo el trabajo en llegar a casa y dedicarme cinco minutos aunque sea un, un relato de cinco líneas, a mí eso me, me sirve para terminar el día. Entonces, pues yo, si tú me dices que haces relatos y todo eso, pues también tengo que interactuar. La... Vale. Yo les de por la noche, no de madrugada. No, de madrugará. Todos los escritores tenemos en más nocturnas. Yo, a... <risa> o sea, a mí la veo muchas veces conectada. A, te presentes a concursos, que concursos hay en todas partes. ¿Concursos? Concurso, sí. A la, a la revista digital que tienes a mí. Les envías un relatito, a para que te publican. Pero sobre todo que acudas a foros. A foros, así, a reuniones. Eh, busques talleres. Y todo eso te va a servir para que mejores la técnica. Y a partir de ahí pues ya verás cómo te entrabas el gusanillo. Lo dedican ya por la novela, que son las que más novelas. A ver, lo primero, escritor es todo aquel que escribe. A ver, escritor. Todos somos escritores, Mi recomendación es, no varía mucho de la de Javier, es seguir, seguir. Eh, para perfeccionar hay que seguir luchando. O sea, es seguir. Errores cometes en la primera, en la segunda cometes menos errores y vas mejorando así. O sea, es la perseverancia. Mi recomendación pues, bueno, es que mandes algo a la revista. Hay varios concursos, ahora se va a hacer un concurso hot, creo, por parte de ahí. Que mandes a concursos, que mandes a la revista... Muchas veces los concursos, cuando no ganas, cuando no eres seleccionado, porque a mí me ha llegado a pasar, o que qué haces que no haces el segundo y las tienes ahí Sammy, el segundo por ejemplo a mí me pasa con el de Viviendo la Oscuridad y Eclipse de Luna que no tengo más que pon detrás Sami el segundo y realmente el segundo de Viviendo la Oscuridad de la saga Balanza ya está muy pensado y muy avanzado y el de Eclipse de Luna lo tengo en la cabeza, el segundo que se titró blanco que escribe para que alguien lo lea. ¿Vale? Eh, hay una frase de Oscar Wilde que decía que para escribir solo no hay que hacerlo. Pues yo te digo lo mismo. Vamos a ver. Eh, hay que superar una barrera psicológica. ¿Vale? ¿Quién soy yo? Hay que superar una barrera psicológica de pensar que no es. De que lo que tú escribes no es malo. Y enseñárselo a alguien para que lo lea. Y claro, y aguantar el chaparrón de lo que digan. <risa> porque si ya has escrito, dice que escribes, si ya has escrito, eso es un concurso. Que te van a escribir no. No lo tienes por delante, pero si síganlo. A mí me ayuda mucho porque me presenté a un concurso, no de relato romántico, sino un concurso por el día de la mujer, momento, y los amigos. Entonces me llaman, ah, oh, mira, te has ganado. ¿Hanado? Sí, sí, te ha ganado. Y digo, pues yo lo no, voy no, a no, llamar de contarle. Gracias, ya sé que estaba, ya he ganado. <risa> ya he ganado algo. Entonces, claro, ya empecé, había empezado una novela y que era la de, de Diana con amor y no la terminaba. Y ahí ya me senté y la terminé. Y la terminé con un concurso, que me presenté, o que no vale, por supuesto. Pero me la pidió un editor y se la mandé y entonces me dijo que la publicaba. cuando, claro, cuando tú no ganas el concurso y ni siquiera te seleccionas, te hunde. Y se la animaba la mía, ¿no? Lo que yo he mandado comparado con lo que me han mandado los demás pero claro, cuando ya otra persona, que es un negocio, vamos, que vive que, que, que, por ese negocio, vamos, porque tiene un bar, eh, te la va a publicar y va a poner su dinero, entonces tú ya piensas, pues no será tan mal. Cuando una persona que va a llegar no será tan mal. Que no es que la vaya a poner un día nada más como para que la gente se la vea va a poner su dinero en una portada, se va a tener dinero en se va a tener dinero y después de distribuirla, entonces claro, ya piensas, eh, yo mi consejo, mi consejo es que empiece con editoriales pequeños. <risa> bueno, en verdad, es que ya <risa> Bueno, pues te digo a cualquiera lectiva. Que, que empiece con editoriales pequeños. Es más fácil. Que se lean tu manuscrito. ¿Vale? Lo demás le de llegará. A... Pero es más fácil mandarle una editorial <risa> un manuscrito que se lo lea. Y este es que su dinero, es su patrimonio. Y si verdadera gente piensa que se va a vender por hacer un, un sabor, o esta que se lo nunca se consigue, que no va a conseguir Entonces, claro, eh, si puede la barrera psicológica demandarlo, no te canses, porque os te de a lo mejor os te dicen que no, y lo vuelves a mandar dentro de un par de años y te dicen que sí, porque depende de que se lo lea en ese momento. Entonces, yo me leo una novela y tal como yo la percibo, no la recibe tú o no la recibe ella. Depende de que se lo leen y se vuelven. Y en lo que va a que digan, vaya Porque tiene que ser a la que te ¿no es estás <risa> ¿no? voy. a presentarla, Que si no te lo hice <risa> pues no, no se Pero si ya no lo llevas por delante. Pero si piensa que te van a decir que no. Y cuando te digan que sí, vamos. Vamos. <risa> Decir más que de lo que te han dicho ellas. Uh, si si Ando escribe, manda concursos, manda revistas como la de Sami, manda editoriales y, como dicen ellas, es que es, si el no lo tienes. Lo que has de luchar es por el sí. Y más, es que todo te lo han dicho ellas. Y seguir escribiendo. Yo diría, porque se ha dado el caso, ¿no? De personas que han dicho que te publican porque eres amiga, justamente a mí no me lo han dicho, es más, porque yo contesto. O sea, a mí no me lo han dicho porque yo contesto, pero ha habido personas de que le han dicho no, es que te han publicado porque eres amiga de tal. O sea, por muy amigas que seas, si están mal, no te lo van a publicar. Porque no van a perder el dinero, sobre todo si son editoriales que ponen el dinero. O sea, si son editoriales que tienes realmente que poner tu dinero, les da igual. Pero si son editoriales que ponen el dinero, por muy amiga que seas, si la novela es mala, no te la van a publicar. Es pues algo que quiero dejar muy claro porque es que hay bulos por ahí de no es que como es amiga, no perdona, es que la gente no se gasta el dinero por amistad porque se te puede ir a la gorra todo el negocio.